Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Nos encontramos con Raúl Numerado, exponente de la música llanera, de ese folclor tan lindo, colombo-venezolano, en la primera rueda de negocios de la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital colombiana. Raúl, qué gusto tenerlo aquí, en la ciudad de Bogotá, y qué bueno que usted ayude a impulsar estos eh, actos culturales que se celebran en la capital colombiana. Bienvenido. Pues, eh, Otoniel, gracias por esta invitación. Eh, estamos acá apoyando a Artesca, la primera rueda de negocios aquí en la localidad de San Cristóbal. Eso es muy bien. ¿De qué parte del país viene? Yo soy... imagínate, ¿de dónde vengo? ¿De los llanos orientales? No, vengo de Bogotá. No me digas. Sí, soy... bueno, nací en el Tolima. Estando acá muy, de muy niño, pero empecé a cantar música llanera hace 40 años y estoy trabajando sobre la recuperación de los cantos de trabajo de llano, eh, las tonadas y la gente que casi no canta eh, estos temas. Eh, los cantos son patrimonio inmaterial de la humanidad decretado por la UNESCO. Y eso lo hicimos desde el Ministerio de Cultura, desde acá de Bogotá, recogiendo los departamentos de eh, Meta, Casanare, Arauca y Vichada, Y con el consentimiento también de los hermanos venezolanos y se decretó que estos cantos sean eh, patrimonio inmaterial de la humanidad. Estos cantos ya no se hacen, son cantos de ordeño, cantos de arriar vacas cuando se transportaba ganado de Arauca a Villavicencio. Eso es lo que hago. Excelente. 40 años, 4 décadas, 8 lustros. Excelente por poder eh, divulgar la música llanera por todo el territorio colombiano. ¿Pero usted tiene familia allí, precisamente en los Llanos, o es propiamente del Tolima? No, yo... Eh, mi, mi vinculación con, el, con el, la música llanera fue estudiando música, acá en Bogotá. Y desde aquí empecé a a tener un maestro que era Carlos Cuco Rojas del grupo Cimarrón que con él empezamos a trabajar sobre eh, la tradición oral y recuperando como esto eh, la tradición por ejemplo de la bandola llanera en Manica sanari y con él viajamos eh, el mundo con, con ese grupo y eh, con nuestra música llanera y también fui eh, participante en torneos internacionales de música llanera en los que también Gané pues casi todos los festivales de Colombia y Venezuela No pues eso me alegra mucho, <risa> Qué orgullo sí. ¿Con quién ha tenido la oportunidad de codearse precisamente en escenario Disputando eh, estos premios, estos concursos? Eh, mira he estado eh, en, tali en Tarima Estando con Reinaldo Armas Trabajando con él durante cuatro años Cinco meses eh, Perdón, cinco meses con, con Reinaldo Armas en Venezuela eh, con Fernando Montoya, bueno acá con Cholo Valderrama, con Juan Farfán eh, y bueno es como el trabajo que uno ha hecho y con los viejos, más viejos pues con Tirso Delgado con y bueno con Pedro Flores que es como el papá el que me inculcó a que la música llanera siguiera adelante y que los niños, los jóvenes y los adultos no perdieran esa tradición oral de voz a voz, que la gente le, le contara que esta música es viva, está activa en nuestra música, y como cultor, como músico, trato de que los niños, los, eh, los jóvenes y los adultos eh, se repiquen conmigo, en esos cantos de trabajo de llano y desde ahí sale la música llanera claro que sí y bueno he de suponer que tiene muchos alumnos que lo identifican en cualquier lugar del país donde usted hace sus presentaciones artísticas o donde va a impulsar precisamente este folclor tan bonito colombo venezolano eh, ¿qué, qué se siente ver a sus pupilos ya eh, triunfar lograr eh, esas metas que ellos querían cumplir eh, uno se siente orgulloso, O sea, lo que pasa es que también fui eh, maestro en música en la Academia Superior de Artes de Bogotá y en la Academia Luisa Calvo, acá también en Bogotá, que es la, la academia más tradicional que tenemos aquí en, en, en, en Bogotá, que tiene más de 50 años. Entonces, eh, yo estuve con ellos dictándole clase de canto, no, solen, no solamente de música llanera, sino de, de que l, la música colombiana se penetre en los jóvenes y que ya son adultos y eh, bueno, algunos viven en España, algunos viven en Estados Unidos y también aquí en, en Colombia y el orgullo es que ellos sigan cantando y sigan divulgando nuestra música. Claro, ya no cantan eh, joropo, ya no cantan bambucos y esto, pero sí cantan eh, con, con, con todo el orgullo estas músicas colombianas y otros géneros que ellos también hacen. Claro que sí. Para ilustrar a nuestros amables cibernautas, eh, ¿qué instrumentos componen precisamente la música llanera? El pasaje eh, también, eh, también la música recia que ustedes llaman, ¿no? Sí, la música llanera empieza desde los cantos. ¿Cierto? Desde sí. cuando se ordeña una vaca y desde ahí viene... A viva voz se inicia. A viva voz. Ok. Voy, voy a hacer un pedacito. Sí, señor, a cómo ver, no. Dice... A la puerta, turupial, turupial, es mi vaquita lebruna, que el ordeñador la espera con el rejo y la totuma. Turupial, turupial, póngase... De ahí sale toda la música. Esos cantos que usted precisamente estaba interpretando en este momento Es en la madrugada que se cantan básicamente Y en el atardecer ya cuando los, eh, las reses van a sus corrales Sí, lo que pasa es que se apartan las vacas de los terneros ¿Sí? Para que la vaca tenga leche Y en la madrugada empiezan a llamar a las vacas con el nombre Mariposa, Buena Buenamosa, Linda Estrella, Primavera Un nombre de vaca a ver margarita margarita entonces sí, sí. y desde ahí empieza margarita viene margarita margarita margarita y margarita viene al corral viene el ternero que tiene el mismo nombre de la, de la vaca se llama la ternerita o sea es margarita pequeña eh, y empieza uno a ordeñarle a palmotearle y aparta el ternero y empieza uno a cantarle. Eso es como la tradición de lo que ya la gente no lo hace en el llano. ¿Cómo le parece? Y los animales se ponen mansos. Claro, y además dan más leche. ¿Dan más leche? Eso claro. es lo que le iba a preguntar. Es que...